Por la educación pública, por la universidad pública, por la ciencia y la tecnología al servicio de la soberanía nacional y a Karina Barriani, por su por cuidado de este libro. Y por supuesto a Lili, Adriana Valobra y a Laura Martín, tanto más que compiladoras de este contenido feminista con quienes trabajamos y compartimos de veros para hacer posible el libro que hoy tenemos en nuestras La obra seleccionada recorre la amplia trayectoria política-intelectual de Dora, en tanto que va desde el fines de la década del 80 hasta el 2018 un recorrido por los textos fundamentales de su producción, muchos de los cuales se han convertido ya en clásicos de pensamiento feminista que representan sus principales líneas de reflexión, las que se inscriben en los estudios de género, la historia de las mujeres y las disidencias sexuales. La relevancia y la originalidad de los temas que aborda abordadora da cuenta de una obra que por sus aportes a una historia social y cultural clave de género ya parte en nuestro patrimonio. Me interesa destacar además que esta antología se incluye en una colección más amplia dedicada al pensamiento social caribeño y latinoamericano. Y en este sentido, dialoga no solo con el amplio editorial de, de Claxo, sino con otros autores y autoras de este catálogo y de la tradición del pensamiento de las ciencias sociales en la región, más allá de los campos disciplinarios y de la diversidad de perspectivas teóricas. Forma una constelación, se limpia con otras voces otras mujeres imprescindibles, y busca establecer tramas de sentido y lazos intelectuales en el continente. Por eso, me gusta decir que esta antología tiene una vocación latinoamericana, excede el ámbito de lo nacional, traspasa fronteras y se abre otros territorios. Puede leerse en relación con otras geografías, como el artículo inédito sobre la historia de los feminismos en América Latina, así en rural, como lo llama Adora, que se constituya sin lugar a dudas, en una referencia insoslayable. La selección de esta antología se proyecta en secciones temáticas que facilitan rápidamente el acceso a los que nos interesan, en una forma de pensar la crítica como intervención, un espacio cruzado entre la política y la academia. El libro fue organizado por cuatro mujeres a las que Dora, de algún modo u otro, formó: Adriana Palobra, Ana la Laura Martín, se encargaron de compilar e introducir el volumen y de presentar sus apartados, el género de la política y de gestiones políticas y debates científicos de respectivamente. Por su parte, Nadia de Desmarquieto hizo lo propio con derechos y sexualidades y Verónica Giordano... Públicas universitarias, ambiendo el compromiso por hacer reconocimiento conocimiento bien común. Claxio viene proponiendo desde hace tiempo diferentes estrategias e iniciativas para discutir las investigaciones en ciencias sociales en, en la universidad en muchas de las cuales son financiadas mediante fondos públicos. Si una gran parte de este libro piensa el derecho a la ciencia, también el resultado y la difusión de nuestras producciones deben ser gestionados de manera democrática e inclusiva destructiva para salvar, los invito a ver compartir esta noche. compañeras, compañeros compañeras, de distintos momentos, familia y bueno, y, y muchas personas discípulas, ¿no? Y como decía Fernanda recién, eh, bueno, Ana Laura está por ahí y en nombre de, de las compañeras Adriana Valora, Verónica Giordano, y Nadia Lenésma Prieto, que tuvieron diferentes responsabilidades que trabajaron en este libro, bueno, también nos va a contar de qué se trata la, Ana, Ana Laura Martín. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Como se ha recién, este es un trabajo colectivo y estas palabras también son colectivas. Han sido ahí ayudadas colectivamente por quienes hablan, por Arena Valora, que está allí sentada, por María del Patrick. colaboraron con este... a buscar un texto que no encontrábamos, tienen sus opiniones, eh, realmente fueron siempre muy solidarias. Como adelantó Fernanda, esta compilación es un recorrido, y, y también que adelantar que es un, un recorrido arbitrario. tiene cuatro ejes principales que son realmente los repasos, tienen que ver con los derechos civiles, los políticos, los sexuales de las mujeres y las disidencias, eh, y, eh, y entonces Porque bueno, quienes conocemos la, la biografía de Dora y, y la trayectoria de Dora sabemos que no hay una sola Dora hay, hay muchas Doras pero en cualquier caso se trata de eh, trayectorias muy extensas sin pausas por lo tanto esto hizo más dificultoso eh, posiblemente que con otras autoras hacer una selección y y, y además, sobre todo, porque cualquier dora que dejamos de las horas posibles es una dora cronífica, nutricia, laboriosa, trabajadora, diría sin límites, capaz de levantarse al alba eh, para escribir, rigurosa y perfeccionista. Así que fue un gran desafío hacer este recorte. Eh, por otro lado, algo que... sin darnos cuenta nos encontramos haciendo algo que, que Dora nos enseñó casi como una fórmula de vida y como una manera de vincularnos tanto eh, en la teoría como en las prácticas se hizo en red eh, Dora construye y promueve la formulación colectiva y el, y el diálogo una red que no tiene por qué ser eh, homogénea que no tiene por qué tener un destino monocorde, que en la autoregeniedad y en la diversidad y la amplitud está su virtud. Una, una red, una malla que, que se extiende, que, que nos cobija, que nos abarca, que nos incluye. Una red tejida por una Dora componedora, gozosa, motivadora y que conjuga siempre pasión, creatividad, compromiso y alegría. Dora todo lo hace con esa sombra. Por otro lado, nos unimos otra red, por lo menos a la que escribimos estas presentaciones. Eh, y es una red elaborada por Dora y que nos entreteje y que es concientizadora. Dora trabaja con sus textos y, con su y, y, y, y trabajar con ella, con su cercanía, para quienes pudimos hacerlo, nos ha permitido una lectura de la consigna de personal personales por lo menos a y hacer que esa política devenga venga de un asunto propio. Nos, sus trabajos no solamente nos interpelan intelectualmente, nos convocan a poner el cuerpo, a sostener lo que pensamos y lo que deseamos con toda nuestra integralidad. No solo nos forman, nos activan, nos promueven. Si Dora de Vino Feminista, nosotros también devenimos feministas, con ella y entre nosotras mismas. La experiencia de esa extensión de derrame generoso, prediadora, de que implica el aprendizaje de devenir feminista, que se hizo a fuerza de práctica y de formación, de formación y de práctica, con las experiencias y las teorías negadas, discutidas, reformuladas. Un devenir feminista para construir, construir y contribuir a futuros devenires y a vidas dignas de ser vividas. Gracias, Dora. pero quería nombrar a, a las otras personas que están en con la contraetapa del libro que están nombradas, Nicolás Alata, que ya, ya nombramos, María Levisamón, Lucas Abrich y Nicolás Esticotti, el equipo editorial, Gabriela Morales y del diseño de colección, y Lara Pelo, la fotografía de tapa. Y, y quiero decir que el libro, además de ser interesante y, y denso y. Bueno, muy desafiante para, para nuestra formación feminista es de Eso es un valor para nuestro tratamiento, para nuestra producción académica. Así que gracias, en todo sentido, gracias por esta producción. Buenas tardes. Gracias, Graciela, por recibirnos aquí en tu casa, en la facultad. Es un día de celebración, es un día de celebración y de emoción, por lo menos para mí es una emoción. de haber concretado, algo, algo que comenzó casi como una locura como todas las locuras que ha hecho Dora en su vida y que seguro va a seguir haciendo está enfrentando varias locuras en estos días, sabemos <risa> empezó como una locura cuando la invitamos y aceptó con esa generosidad que la caracteriza a ir a dialogar a Claxo en el marco de lo que llamamos marzo, mes de las mujeres y empezamos ese diálogo y allí le dijimos, Dora, nosotros tenemos una colección, antología social del pensamiento latinoamericano y caribeño, y no podemos en esa colección no tener a alguien esencial como tú. Y ella se rió y pensó que, en fin, que iba a ser un proyecto a largo plazo. Y hoy estamos presentando eh, el libro. discípulas que se pusieron al hombro eh, esta tarea, las voy a nombrar solo por el nombre, porque aquí estamos hablando de Dora, entonces ver, usamos nombres y no los apellidos Nadia, Verónica, Laura y Adriana fue posible también porque en Claxo, Nicolás Arata y su equipo, hoy está Fernanda aquí, pero el equipo de editorial, se puso al hombro esta tarea y hoy logramos posible también porque se dio lo que queremos promover en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que es trabajar en articulación, en codo a codo con quienes en definitiva son los integrantes de ese consejo, y en este caso con Graciela, gracias Graciela, eh, de la eh, facultad de filosofía que es miembro de Claxo. Este es el trabajo conjunto de Claxo con uno de sus centros y eso fue posible. Y creo que esto es muy importante porque, como ya se dijo, no es cualquier antología, es una antología de Dora, de Dora en todas sus facetas, una parte, por supuesto, de su producción, no podríamos haber eh, presentado los textos completos de Dora, pero que muestra eh, lo que yo rescato y lo que me emociona de estar al lado de ella y desde que la conocí hace más de 20 años, en otras locuras que conocí. Vimos, eh, a nivel latinoamericano que es su compromiso su coherencia pero principalmente su coherencia entre la vida intelectual destacada sin lugar a dudas pero la vida intelectual y la vida política, el compromiso con los distintos momentos que le tocó con la historia con los movimientos y el compromiso en términos de una condición profundamente humana a la cual Dora no ha renunciado nunca y creo que eso tiene que ser destacado tenemos que celebrar su coherencia su rigurosidad pero sobre todo su compromiso porque al menos desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales entendemos que esa es la forma de hacer ciencias sociales ciencia social comprometida ciencia social comprometida con el contexto eh, político que nos toca trabajar Dora es absolutamente una referente del pensamiento crítico y una referente con mayúscula. No preciso nombrar aquí todos sus eh, méritos y sus logros y sus aportes, pero especialmente es una referente del pensamiento crítico además en mostrarnos cómo analizar y evaluar de manera consistente determinados razonamientos que ponen en cuestión afirmaciones ...naturalizadas de la sociedad... ...esos elementos que otros ni siquiera se nos preguntan... ...siempre son una pregunta en el caso de Dora... ...y colocando esta cuestión de la vida cotidiana... ...tan central para las transformaciones... ...para las transformaciones de todos y de todas... ...en el centro de su preocupación... ...sabemos que nos dedicamos a los estudios de género... ...la importancia de la dimensión política de la vida cotidiana. Pero no siempre esa dimensión tan central es valorada en el campo de las ciencias sociales y de quienes se dedican a la investigación en ese campo. Además, este libro cumple con dos deudas que teníamos. Una, mejorar la estética de la colección Antología Social. Y qué mejor que mejorar la estética de Honduras y con esta foto que nos sigue en la el aporte de las mujeres en las ciencias sociales este libro en acceso abierto porque ahí va otro de nuestros principios que es la defensa del conocimiento como un bien público, como un bien común y por lo tanto accesible a todos y a todas sin ninguna restricción esta antología desde hace una semana está disponible en la página de Claxo, en acceso abierto de manera completa para que no haya ninguna restricción al pensamiento, al acceso al pensamiento de Dora. Finalmente, creo que para darle la palabra a la protagonista, que es a quien ustedes quieren escuchar, finalmente, como dice una canción que seguramente todos ustedes conocen, no es lo mismo vivir que honrar la vida. Y vaya si Dora, ahorrado, honra y vida seguirá...